Tenemos que muere un joven en accidente de tránsito en el municipio de Moca. Esto ocurrió en la madrugada de hoy. Se trata de Eduard Burgos, alias El Chino, que murió en un accidente de tránsito cuando viajaba en una motocicleta por la calle Rosario del municipio de Moca. Según testigos, eh, iban a muy alta velocidad y perdió el control. El personal del 911 lo trasladó al hospital Toribio Bencosme de esa ciudad Mocana en estado muy delicado y pocos minutos más tarde lamentablemente falleció. Durante este sueldo de la semana mayor, lamentablemente los accidentes de tránsito continúan ocupando la principal causa de muerte. Lamentablemente ayer en la zona de Puerto Plata, en la zona de Montecristi, de Banín, eh, pues se registraron diferentes accidentes de tránsito y que lamentablemente ya se suman eh, estos fallecimientos al operativo de la Semana Santa. Así lo han reportado las autoridades y más adelante tendremos nosotros la oportunidad de poder eh, compartir con ustedes el último boletín del COE hasta esta hora de la mañana.